Y, es, y también muchas de las artesanas muchas de las artesanas también hacen, sus, hacen parte de su compra también en esa plaza esa plaza del Bonero aparte de vender, bisu, aparte de vender merce, eh, la mercancía para elaborar las misuterías también te, podemos encontrar muchas cosas como textiles, también personas que trabajan con la animal y trabajan con Nacar eh, bueno chicas, yo espero que este recorrido les, les guste le voy a enseñar todo lo que yo pueda y todo lo que yo pueda recoger en la Plaza de Bonet.